Bueno, pues seguimos aquí en Radio Futuro, 107.2 frecuencia modulada moduladas, rtvfuturo.com. Y quien nos visita cada martes? Bueno, pues el Doctor Amor. Dejamos durante este verano un poco aparcada la sesión los consejos del Doctor Amor, porque nos vamos a centrar... ...en un especial que va a durar tres semanas, tres martes consecutivos... ...donde vamos a hablar de los tres libros publicados por Juan Bustamante. Así que le vamos a dar ya la bienvenida, se encuentra al otro lado del teléfono... ...y con esta facilidad que nos permiten las ondas de radio, nos vamos hasta Huelva. Juan, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenido de nuevo... Pues gracias de nuevo. Gracias de nuevo y de nada de nuevo. <risa> Juan, como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros en nuestra radio. Y como hemos dicho, bueno, pues vamos a tener tres especiales donde vamos a recordar tus tres libros publicados hasta el momento, aunque sabemos que ya hay un cuarto en proyecto, ¿no? Sí, el cuarto de cómo encontrar tu felicidad, que se está cocinando, como se suele Ajá. decir. Y que llegará, llegará un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Bueno, pues mientras lo cocinas, vamos ya con los tres que has cocinado, ¿no? <ríe> que están ya eh, fuera de los fogones, sí. digamos. Eh, la trilogía del Doctor Amor, ¿no? La trilogía del Doctor Amor. Eh, bueno, pues vamos a hablar hoy del primer libro. Eh, ¿Y ahora qué, no? Claves para superar una ruptura. Exactamente, como no hay ningún divorcio ni separaciones ni nada, pues digo, bueno, voy a escribir un libro de esto. Vamos, que lo escribí hace ya casi 10 años, pero bueno, eh, sigue siendo de actualidad ¿10 años ya, Juan? Sí, porque el libro lo escribí en el 2012 y salió, eh, se publicó en el 2013, la verdad que sí, ha pasado tiempo, es eh, increíble Increíble, pues bueno, y como decíamos, es un tema que sigue y seguirá de actualidad yo creo que sí, desgraciadamente va a seguir, bueno, afortunadamente para mí, pero desgraciadamente sí, creo que este libro no tiene fecha de caducidad. Juan, ¿qué te llevó a escribir este libro? Vamos a recordarlo. Pues el libro eh, lo escribí porque llevaba muchos años con una pareja y bueno, pues me dejó, me engañó, también cosa muy extraña hoy, y, y nada, pues lo pasé muy mal, tuve una etapa muy dura, llegué a tener un poco de anorexia. Uh -huh. lo llegué a contar, pero bueno, vamos a recordarlo sí, para sí. la gente que todavía no lo sepa y entonces pues nada eh, una amiga mía que era psicóloga me recomendó escribir, no me dijo un libro me dijo escribir para soltar mis emociones uh -huh. y se me ocurrió, escribir un libro como yo iba superándolo, iba haciendo cosas iba aprendiendo cosas pues dije, pues lo voy a publicar porque yo creo que esto le va a venir bien a la gente, y así ha sido pues la verdad es que ha tenido éxito le ha gustado a mucha gente y mucha gente me agradece los consejos que doy porque les sirven y les ayudan, esa era la idea uh -huh. Un libro que recordemos sigue a la venta, ¿verdad Juan? Sí, claro, todos mis libros están a la venta en Amazon uh -huh. Es muy fácil encontrarlos eh, Como todo el mundo solo usa Amazon Pues ahí es donde recomiendo que lo compren Poniendo mi nombre, Juan Gustavo López, Le van a salir los tres libros Este de Asino, error de conocer a... No, perdón, el de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Una ruptura. El de Asino, error de conocer a alguien también Y el de nosotros dos, como mantener a a pareja Los tres están ahí bueno, pues vamos a dedicar el especial de hoy del doctor Amor a analizar un poco eh, lo que fue aquel libro y ahora qué, claves para superar una ruptura. Un tema, como decimos, vigente, de actualidad y que, bueno, seguirá, seguirá eh, siempre de actualidad. Juan, cuéntame un poquito en qué consistía este libro. Antes de nada quiero hacer un anuncio importante sí. de hablar de esto rápidamente y es que el próximo mes de septiembre, uh -huh. que queda nada, un mes y medio, uno de los martes, eh, voy a estar allí en directo en el estudio de Radio uh -huh. Futuro. Pues te recibiremos aquí con mucha alegría, Juan. Y bueno, pues encantado de tenerte aquí, de tenerte aquí en directo, porque hasta ahora bueno, pues las comunicaciones que tenemos son a través del teléfono. Así que para nosotros será un placer y un honor tenerte aquí con nosotros ¿Sí? y bueno pasar una mañana bonita de radio hablando contigo un poquito de, de todo un poco, de toda tu trayectoria y de, de ti y de todo. Porque también hay una, claro. faceta, una faceta, Juan, que a veces la hemos tocado pero que como nos centramos un poco en el amor y el desamor una faceta tuya muy importante y son esas magníficas fotografías que publicas Claro que sí, yo iré para allá y hablamos de todo lo que queramos y uh -huh. bueno, pues no sé si alguien se quiere acercar por allí, no sé si se podrá o algo, pues uh -huh. allí estaré. Ya diré el día, ya comentaremos el día, qué día exactamente voy a estar allí y bueno, pues nada, o sea, para mí también pues encantado de ir y que menos, ¿no? Después de tanto uh -huh. tiempo, pues que menos que acudir allí. Pues aquí, aquí estaremos para recibirte con los brazos abiertos, Juan. Bueno, pues hablamos de, ¿y ahora qué claves para superar una ruptura? ¿Y ahora qué, Juan? ¿Y ahora qué hacemos? <risa> bueno, a ver, el libro lo comencé con el primer capítulo donde ponía que todo iba bien. Cuando uh -huh. estás con pareja, este libro tengo que decir que está dedicado y es especial para todas esas personas que han sido dejados, tanto hombres como mujeres, uh -huh. y que han sido dejados de manera injusta, que lo están pasando muy mal. ...y que no saben qué hacer y no saben cómo salir del túnel... Uh -huh. ...pues este libro es para, para toda esa gente... ...entonces el libro lo comienzo diciendo eso... ...que el primer capítulo es eso, que todo va bien... ...todo bien, es, bueno, cuando estás en pareja... ...que las cosas funcionan... ...y que claro, pues todos creemos y pensamos... ...que nunca va a pasar nada o que nunca se va a terminar... ...hay casos en que sí, pero desgraciadamente la mayoría se acaba... Uh -huh. ...entonces empiezo hablando de eso... ...luego ya comento las primeras señales de alarma que hay... ...cuando empieza a fallar y que son, por ejemplo, pues que tu pareja empieza a cambiar de actitud, empieza a molestarle todo, empieza a volverse más frío, más más distante. Eh, entonces son señales de que, que algo pasa uh -huh. y de que la relación ya no va tan bien. En la mayoría de los casos, lo digo, suele ser porque ya hay otra persona. Hay veces que no, pero en la mayoría de casos sí. Y ese es otro de los capítulos. Eh, luego ya pues afronto el libro comentando cuando ya empieza la ruptura, que es cuando ya tu pareja... Te dije la famosa frase de necesito tiempo, que es claramente, uno quiere seguir, pero no sabe cómo decírtelo de una manera que, digamos, no te duela tanto. El necesito tiempo ya sabemos que es mentira, mm. porque el tiempo es, no hay un tiempo, el tiempo es que hemos terminado y el tiempo te lo digo para suavizarte el final. Exacto. Porque yo no conozco todavía a nadie que le haya dicho necesito tiempo y que haya dicho, mira, que ya ha pasado el tiempo que te dije, volvemos. No, siempre acaba en un final. ...pero claro, como no se sabe cómo decir... ...hay que inventarse una frase, como se suele decir... ¿no? Y, el, ...y esta es la frase típica... ...luego pues también otro capítulo es... ...el de las etapas después de una ruptura... ...donde cuento que al principio... ...pues eh, se siente mucho dolor... ...que otra etapa después vienen todos los recuerdos... ...luego la etapa del enfado... ...luego la etapa de buscar a los culpables... ...y luego la última ya que es la de la resignación... ...donde ya pues no te queda otra que... ...aguantarte, seguir con tu vida... Y empezar a construir tu nuevo futuro, uh -huh. sin esa persona ya, sin Diga, otro de ella Digamos que es como un, una especie de duelo, ¿no? Sí, es algo parecido, aunque suene un poco radical, sí. eh, como cuando se te muere algún familiar, pues es algo parecido, sientes mucho dolor, mucha pena, eh, lo pasas muy mal, estás muy triste, no tienes ganas de nada, no sabes qué hacer, te pierdes, pierdes un poco el norte, ¿no? Y es pues algo parecido, ¿no? Que, que necesitas volver a estar bien y no puedes estar bien. Eso es, eso fue lo más duro cuando yo tuve, por ejemplo, la ruptura. Uh -huh. eh, y le pasará a todo el mundo que le, que le ha pasado la ruptura. Que quieres estar bien, pero no puedes. O sea, no hay ninguna medicina que tú te la tomes y te levantes al día siguiente y digas, no, ya se me ha pasado todo. Eh, desgraciadamente no. La única medicina que existe es el tiempo. Y mientras se te va pasando, pues tienes que ir sufriéndolo. Uh -huh. Y bueno, ¿de qué manera podemos aliviar un poco el dolor, Juan? Pues eso es lo que cuento en el libro uh -huh. y lo que hago es eh, decirle a la gente lo que deben hacer y lo que no deben hacer mientras están pasando por esa etapa tan dura. Uh -huh. Y, por ejemplo, cosas que deben hacer, pues deben salir a la calle, deben hacer actividades, deben hacer incluso cosas nuevas que no hayan hecho. Pues mira, yo nunca he probado escalada, pues voy a hacer escalada. Cosas diferentes, cosas que, que tú digas, voy a descubrir, como se suele decir, un mundo nuevo, ¿no? Eh, ...deben eh, intentar quedar con amigos amigas... Eh, ...en fin, todo lo que sea distraer la mente... ...porque el gran problema cuando nos dejan es la mente... ...todo está en la mente... ...todo lo que nos ocurre y todo lo mal que lo pasamos... ...está en la mente, es muy peligrosa por eso... ...porque la mente muchas veces nos domina... ...y nos manipula y nos hace perder nuestro yo... ...entonces todo lo que sea distraer la mente... ...no pensar en tu ex... Eh, ...y no estar removiendo... ...hay que hacerlo... Uh -huh. ...lo que no se debe hacer... Por todo lo contrario, quedarte en casa, ponerte a pensar, ponerte a ver sus redes sociales, su WhatsApp eh, ponerte a ver fotos, ponerte a ver vídeos... Todo lo que remueva lo que se ha terminado, se debe evitar. Como siempre dije, cuando tienes una herida, eh, para que cicatrice no debes tocarla. Si la tocas, no cicatriza y duele. Así que eso es lo que hay que hacer y eso es lo que no hay que hacer. Entonces Juan, desconexión total con esa persona, ¿no? Como si ya no existiera. Sí, hay que intentar borrarle la mente eh, a esa persona y, hombre, ojalá fuera esto como un disco duro de un ordenador, que podemos coger las carpetas y borrar las que queramos. No se puede hacer así, pero sí, digamos, tenemos que acostumbrar nuestra mente y obligar a nuestra mente a que eh, piense de otra manera y a que nos haga estar de otra manera. Hay que asumir cuanto antes que esa persona se fue, que nos dejó, o que se terminó, o que nos engañó, o que hizo lo que sea, pero... ...lo que tenemos que hacer es a la mente... ...no, no, esta vida ya se ha acabado... ...a partir de ahora tengo una nueva vida... ...y esto ya pues es una historia pasada... ...y cuanto antes se haga mejor... ...por nosotros y para nosotros. Pues la verdad es que sí... ...aunque es complicado, ¿eh, Juan? Es muy difícil porque yo me acuerdo... ...cuando me pasó que, que, que es eso... ...yo evidentemente quería estar bien cuanto antes... ...pero es lo que he dicho, no había ninguna medicina... ...la única medicina era... ...levantarte todos los días muy mal... ...los días se te hacían muy largos y el, todos los días repetir, yo me todos los días me repetía la misma frase, que no pasa nada, ya llegará alguien mejor, eh, vamos a tirar para adelante, la vida sigue. Todos los días, todos los días, todos los días, hasta que ya pues empecé a realmente volver a resurgir. ¿no? Eh, y es lo que hay que hacer. Es muy duro, pero eh, no te queda otra. Cuando estás en el fondo solo puedes ir hacia arriba. Uh -huh. Bueno, pues estos son los consejos que nos das en tu libro. ...aunque... ...como decíamos Juan... ...es como un, una especie de duelo con la diferencia... ...de que esa persona sigue existiendo... ...y que te la puedes encontrar en cualquier sitio, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos que aprender eso a... ...vivir de nuevo solos... ...o solas... ...y yo siempre digo a la gente, digo... ...tenéis que intentar... Mm, ...volver al estado de antes de conocer a tu ex... ...tú antes de conocer a tu ex ya eras feliz... ...ya salías... ...ya hacías tu vida... ...te lo pasabas bien, estabas con tus amigos, con tus amigas... ...digo pues, tienes que intentar volver ahí ...como si todos estos años que has estado con tu ex... ...no haya, no hubieran existido... ...pues igual... ...y cuanto antes acostumbras a tu mente a eso... ...pues mejor, te recuperarás antes... ...te encontrarás bien... ...y siempre lo digo, pensad cuando estabais con... ...libres, sin vuestra pareja... O ...a sea, que estabais bien, porque ahora no podéis volver a estar así... Uh -huh. ...y eso es lo que hay que hacer, hay que... ...como se suele decir, enseñar a la mente ahora... ...de que ya es otra vida. Pero claro Juan, el doctor te... Ay, ...el doctor, el dolor, perdón... ...el dolor te paraliza. El dolor, claro, sí... Es, ...es que ese es el problema... ...el problema de por qué lo pasamos tan mal... cuando nos dejan... ...es porque se produce una especie de cortocircuito... ...en la mente donde... ...no queremos asumir, no queremos aceptar... ...y no queremos dar por hecho que todo se ha terminado... Uh -huh. ...siempre decimos, a mí me pasó, yo decía... ...pero esto no puede ser... ...pero si llevamos muchos años... Esto es mentira, volverá, no es posible y llega un momento en que ya te das cuenta de que, de que sí, de que se ha acabado y de que solo te queda una cosa que es seguir tu vida y aceptarlo y asumirlo. Entonces el dolor lo que hace es eso que nos engaña y que intenta convencernos de que no pasa nada, de que ha sido un enfado o de que todo se arreglará. Y cuanto antes lo asumamos, mejor. Pues sí, eh, hay que asumirlo, hay que. Bueno, pues intentar salir adelante Y para eso está este libro Y ahora qué claves para superar una ruptura Nos decía En que... uno de los capítulos sí, eh, Hablo sí. precisamente de esto De la idealización de tu ex Y eso significa que mmm, Cuando nos dejan pensamos que nuestras parejas era maravillosas Que no tenía ningún fallo, que todo era perfecto Y no es así, nadie es perfecto No siempre las relaciones van bien del todo Y cuando te dejan y pasa mucho tiempo Te das cuenta de que sí, de que hubo cosas Estuvieron muy bien, pero es que hubo cosas que estuvieron muy mal. Entonces hay que ver las cosas tal y como son, no como queremos que sean. Pues sí, Juan, eh, el tema ese de, de idealizar a, a las persona y, bueno, engancharse demasiado, ¿no? Que eso también... Claro, es que ese es el problema. A ver, que está muy bien, que por supuesto cuando se conozca a alguien o se esté con alguien hay que darlo todo, sí, por supuesto. Pero si nos deja, también tenemos que aprender a seguir solos ...a seguir nuestra vida, a seguir nuestro camino y no pasa nada... ...yo llevo tiempo sin nadie, llevo tiempo solo y siempre se lo digo a la gente... digo ...y no pasa nada, si llega alguien, perfecto... ...estoy abierto a lo que llegue, a lo que pase... ...pero llevo tiempo solo y no me ha pasado nada... ...yo he hecho mi vida, yo hago mis cosas... ...y no, no tienes ningún problema, es que a la gente parece que le da miedo quedarse solo... ...pues a veces quedarte solo es hasta bueno y todo... Juan, Otro de las claves podría ser la dependencia que nos crea, que nos ha creado durante este tiempo de relación esa persona, ¿verdad? Exacto. En el libro también lo cuento en un capítulo la dependencia que mucha gente parece que si no está con su pareja se muere, que todo depende de su pareja y que su vida la dejan en manos completamente de su pareja y ese es un grandísimo error porque como he dicho antes antes de estar con tu pareja tú es pareja ya. ...hacías tu vida perfectamente... Uh -huh. ...entonces no podemos decir... ...es que me he alejado, ya se acabó todo... ...ya me muero, ya se acabó la vida... ...y ya no puedo hacer nada... ...claro que no... ...nosotros tenemos que aprender a tirar por nosotros mismos... ...si llega alguien que nos aporta y nos complementa mejor... ...pero que... O sea, ...tenemos que ser lo suficientemente maduros... ...responsables y valientes de decir... ...yo puedo seguir mi vida solo... ...si llega alguien uh -huh. bien y si no, pues no pasa nada... Juan, un error que podemos cometer es dejar atrás la vida pasada para dedicarte en, de pleno a esa persona y una vez que eh, llega la ruptura, pues te encuentras sin vida. Hombre, eso es un error muy gordo que yo cometí en uh -huh. esta relación que, que tuve con lo que escribí el libro y efectivamente yo dejé de lado amigos, yo dejé de hacer mis cosas, hasta estaba yo empezando con la fotografía y, y me puse a hacer menos fotografías ...y fue un error muy grande, después me di cuenta de... ...oye, yo no tengo por qué renunciar a mis cosas... ...porque estoy con esa persona... ...habrá algunas que sí, pero... ...hay otras que no tengo por qué dejar de hacerlas... ...ni tampoco esa persona tiene que dejar de hacerlas... ...se trata de complementarse... ...de respetarse... ...y de, digamos, de hacer cosas el uno por el otro... ...pero también respetar al otro... Uh -huh. ...porque tú no puedes llegar y cambiar a la otra persona... ...cada uno es como es... ...y oye, lo que hay que hacer es... ...cada uno tiene su mundo, su historia... Y lo que hay que hacer es unirlas, pero respetando los espacios y respetando todo. Exactamente, Juan, tú lo acabas de decir, unir, unir las vidas, ¿verdad? Y compartir eh, la vida tanto de una parte como de otra, ¿verdad? Incluidas amistades, familia aficiones... Claro, esto lo comentaremos la semana que viene, que sí. es el otro libro, el de cómo mantener la pareja. Uh -huh. Y una de las cosas que digo es esa, que lo que hay que hacer, una de las cosas para mantener la pareja es... Eso, el respetarse en todo, el compartir todo, pero ojo, compartir todo hasta cierto punto. Habrá cosas que tú tienes que hacer y cosas que ella o él tendrá que hacer, pero no tenemos que estar... Eh, porque a mí, por ejemplo, a mí me gusta ir a la playa, ti no te gusta ir a la playa? Ahora, pues yo ya dejo de ir a la playa. Bueno, si no quiere venir a la playa, pues me voy yo con mis amigos. Exacto. Pero no puedo renunciar ni cambiar mi vida completamente porque la otra persona no comparte algunas aficiones y gusto. Uh -huh. Pues sí, la verdad es que son, como decimos, uno de los errores, como comentábamos antes, el, el apartar tu vida anterior eh, completamente. Una vida que, bueno, nos hacía felices y que no hay que dejarla a un lado completamente, es lo que comentaba. Eh, no se debe hacer porque yo lo hice y me quedé solo, completamente solo. Yo perdí amistades y yo me vi, me tuve que empezar de cero completamente. Uh -huh y ahí claro, fue donde dije gran error gran error pues lo di todo por ella me volqué tanto en ella que cuando me dejó pues me quedé sin nada esto es como si vas en una barca en medio del océano y te quitan los remos me quedé allí en medio de la nada y digo y ahora qué hago Juan y no esto pudiste recorrer? no pudiste recuperar esas amistades era tarde ya mm, fue tarde porque sí. yo duré muchos años con ella y vamos casi casi ocho años cerca de ocho años y claro, fueron muchos años, entonces ya la gente pues hizo su vida, se acostumbró a digamos a no verme y me olvidaron, por llamarlo de alguna manera. Entonces, sí. claro, ya fue tarde, es normal, yo, yo lo entiendo. Entonces, por pues eso hay que tener cuidado. Yo, desde luego, cuando he estado con alguien siempre le he dicho, yo no quiero que tú renuncies a tus amistades y si algún día quieres salir con tus amigas, hazlo, por supuesto, no hay ningún problema. Y no quiero ni limitarte ni que tú me limites, porque no me parece. Pero como he dicho, cuando llega alguien no es para cambiarle, es para complementarse, pero no para cambiarse. Exactamente, porque si no ocurre lo que estamos comentando, ya recuperar la vida anterior es prácticamente imposible. Eh, porque, bueno, como comentaba cada persona, pues son muchos años y a lo largo de esos años, pues hace su vida por su lado y ahora, bueno, a cuento de que eh, vuelves a esas personas que perdiste, ¿no? Yo siempre he dicho que las amistades, si son de verdad, siempre van a estar ahí. Y las parejas vienen y van. Porque, de hecho, yo eh, yo tengo pocos amigos y amigas, pero porque son de siempre. Y han pasado ya 15, 20 años desde que los conozco y siempre han estado ahí. Y después, no solo de con mi es la que estoy comentando, sino después que he estado con alguna más, ninguna de ellas ha permanecido. Pero mis amigos y amigas sí siguen estando ahí, entonces por eso... Hay que quedarse siempre con tus amigos y no perderlos uh -huh. porque son los que siempre van a estar ahí. Las parejas se van y tú después te quedas sin nadie. Bueno, pues estos consejos eh, los tienes en este libro, el primer libro que publicaste. Eh, y ahora qué claves para superar una ruptura que como decía se encuentra a la venta en Amazon junto con los otros dos libros. Eh, los tres se pueden conseguir a un, a un precio muy asequible, Juan. Sí, están a 11 euros, o sea que no es nada caro. No es nada y caro. bueno, y son libros que... Bueno, este en concreto, si alguien se está preguntando cómo es de largo, uh -huh. pues tiene 220 páginas. Uh -huh. Aquí bueno, tiene para un ratito, para unas pocas de horas. Bueno, pero que tampoco es un libro excesivamente... Eh, grueso, digamos de, En volumen de página Y que se puede ir leyendo perfectamente Y además No no me gusta hacerlo tan largo Porque yo creo que lo que hay que hacer es contar Lo que hay que contar O sea, no alargarlo, ni hacerlo pesado Aburrido y darle mucha vuelta al tema He dicho lo que tenía que decir Y creo que no es ni más ni menos, sino lo justo Exactamente, porque mientras más vueltas Se le dé, peor Porque ¿Eso es? li liamos al, a al fin y al cabo Al lector, al grano Juan, Que es lo más Exactamente. Importante. Y hay dos cosas más importantes que pongo en el libro, uh -huh. que vamos a comentar rápidamente por encima, que es sí, que la, la gente tiene que tener en cuenta, que en un capítulo digo, que sí. lo he titulado siempre hay alguien mejor. Quiero decir con esto, que cuando nos dejan, que no pensemos como me pasó a mí, y ahora qué voy a hacer, y ya no me va a querer nadie, y me ha dejado porque no valgo, eso hay que quitarse quitárselo la cabeza. El que te haya dejado una persona no quiere decir que no valgas, o que no seas guapo o guapa o no estés bien. Eso quiere decir que no le vales a esa persona, pero seguro que va a haber alguien que llegue que le vas a gustar igual o incluso más que tu ex. Así que tengamos eso en cuenta, ¿eh? de que cuando te dejan que se le baja la autoestima a la gente, es que no valgo. No, no vales para esa persona, pero seguro que vales mucho más para otras. Y lo otro último ya, pues, es también hay que preguntarse si tu ex pareja era una persona tóxica. Lo mismo estabas con una persona tóxica, tú no te has dado cuenta y ahora cuando ha terminado todo... Pues dices, pues sí, la verdad que era una persona Que no me convenía, que encima de dejarme Es que era una relación que no era para nada lo que yo pensaba Pues sí, la verdad que sí A lo mejor no nos hemos dado cuenta por la ceguera de ese amor De que era una persona que no convenía Sí, mucho cuidado porque cuando estamos enamorados eh, Vemos lo que queremos ver, no lo que es la realidad Juan, pues... Eh... Este es el resumen de ¿Y ahora qué? claves para superar una ruptura. En este primero de los tres especiales dedicados a tus tres libros, hemos analizado un poquito eh, este libro. Se encuentra a la venta en Amazon, eh, lo pueden conseguir fácilmente a un precio asequible, como decimos. ¿Y ahora qué? claves para superar una ruptura. Bueno, pues la próxima semana analizamos y hablamos un poquito de tu segundo libro. Eh, sí, el de Nosotros dos, Cómo mantener la pareja Cómo mantener la pareja Este se publicó posteriormente, bueno, el primero me decías en 2013, ¿no? Sí, y el, el segundo en 2015, dos años después En 2015, bueno, pues en 2015 se publicó este libro Nosotros dos, Cómo mantener la pareja La semana que viene aquí, en Radio Futuro En este especial, Doctor Amor Juan, pues muchísimas gracias, feliz semana y bueno, pues gracias a vosotros, que paséis también una estupenda semana y a seguir disfrutando del verano. A seguir disfrutando de este verano caluroso, que en estos días parece que nos da un poquito de tregua, pero que vuelve de cara al fin de semana, por lo menos por esta zona, el calor fuerte e insoportable. Se anuncian temperaturas que pueden alcanzar hasta los 45 grados, imagínate. Uf, pues nada, ya sabéis, piscinas, playa, heladito y aire acondicionado. Y aire acondicionado, efectivamente. Juan, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo, feliz semana. Igualmente.